Está en la disposición de continuar en la alcaldía, pero como alcalde, está con nosotros, ¿sí, ¿sí o no? Vamos a consultarlo con mi... Oye, Ricardo, bueno, en, sí. en ese mismo tenor el comercio vino. Ah, agradezco, agradezco al comercio que vino, que vino con nosotros el, hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García. Y otros comerciantes, que sería bueno que ustedes lo aborden, eh, haciéndolo el pedido, estamos de verdad que no es nuestra intención, se lo juro que no, vamos a ver que Dios, Dios nos depara. Si está en la disposición de continuar en la alcaldía, pero como alcalde, está con nosotros, ¿sí o no? Vamos a consultarlo conmigo. Oye, Ricardo, en ese, en ese mismo tenor el comercio vino agradezco, agradezco al comercio que vino que se con nosotros eh, hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García y otros comerciantes que sería bueno que ustedes lo, lo aborden eh, haciéndonos el pedido. Estamos de verdad que no es nuestra intención, se lo juro que no.